¿Qué tal amigo craniano? Amiga craniana, ¿cómo estás? Qué bueno que nos visitas del otro lado del cristal. Soy Leo Ramos, el muñeco, y quiero platicarles un poco de lo que hago cuando no estoy haciendo música. Me gusta ser handyman, me gusta la onda de la carpintería y de hacer talacha, soy el, el, el típico que todo lo repara. Me gusta pasear con mis perros, tengo, tengo dos ulterior ingleses, uno blanco y uno negro uno ya está más grande que el otro, el otro todavía tiene, el, el chiquito, el negro, tiene un año y medio y el otro ya está más grande, tiene ocho años y me gusta salir con ellos, me levanto, tenga o no tenga que levantarme a las 7 de la mañana la verdad es que ya es una costumbre que tengo lo primero que hago es salir a, a pasear con mis perros los, los llevo a correr un rato porque como son un poco inquietos, ¿verdad? si no corren, pues si sí hacen un poquito de, de desmadre en la casa. Después de eso lo que hago es desayunar con, con mi esposa. Eh, me gusta la cocina, soy, soy, me... la verdad es que me da mucho placer este, cocinar y sobre todo cocinar para las personas a las, que, a las que quiero. Después de desayunar, ahora sí, venga todo lo demás, ¿no? Los, los días que no estoy trabajando con Cranion en el estudio, eh, o que no ensayamos o no hacemos este tipo de cosas como los videos este, les digo que me gusta la carpintería, me gusta construir muebles me gusta eh, hago un closet, hago mil cosas ahí en la casa y pues nada, es, eso me relaja y me, y me hace que se me resete pues, el chip para que a la hora que empiezo a hacer música otra vez esté yo con, con la mente fresca ¿no? soy, soy desvelado, sí, soy desvelado eh. Me gusta ver series, me gusta ver películas, me gusta pues, hacer todo este, todo mi día siempre está involucrado la música, escuchando música, ¿no? Pero pues básicamente eso es lo que hace Leonardo el muñeco cuando no está en cráneo. De repente me gusta también un poquito la copita, ¿verdad? ¿no? Sí, me gusta echarme unas buenas chelas y me gusta mucho la comida. Soy sí soy con melón y sobre todo la carne, soy carnívoro así al, al 100, ¿no? Y pues bueno, creo que pues no tengo nada más que agregar. Y ya conocieron un poco más de lo que es el muñeco de cráneo cuando no está en cráneo. Visiten www.cranion.com.mx y nos vemos en la que sigue. Pórtense mal, cuídense bien, adiós.